Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 5-15 minutos, continuamos eh. en el gobierno de la tarde a través de la inmensa Z101. Ahora le toca el turno de Susana Gotró. Yo, pensé yo que... a diferencia de todo, yo, usted sabe que yo no doy palo de, de, de nada. Mm. Eh, ni siquiera quiero hablar mm. del hecho en sí. Yo. Yo voy a aprovechar para, para hablar sobre el por qué se dan situaciones como esta. Ciertamente yo había dicho, a ver. yo había dicho eh, que en mi criterio, yo tenía mi concepto sobre el, el señor, el doctor eh, Junior eh, García, ¿verdad Ramí que sí? Ramírez. Ramírez. Ferreira. Ramírez, Ramírez, Ramírez Ferreira. <coughs> Y, como el general y ya vamos en el camino y por el hecho de las eh, circunstancias pues ya hay algunos que eh, están divinizando a Junior pero ese no es el tema, el tema no es ni siquiera el hecho de la extorsión, que creo que fue muy mal eh, manejado por el, por el parte del Ministerio Público, y digo un parte porque estaba escrito, o sea, tuvo tiempo de confesionarse de alguna forma. Hay que entender por qué lo hace también la Procuraduría, que hay un descreimiento muy grande de las instituciones públicas y de la... Eh, Vamos a decir disposición persecutoria del Estado en este tipo de casos, y de alguna forma eh, había mucho interés de explicar el por qué, porque, eh. Ni siquiera arriba, si lo que lo conocen saben, tenía el perfil de un funcionario que cometía actos de corrupción hacia lo público. Entonces la gente decía arriba y de dónde y por qué. Entonces querían explicar de alguna forma y en su intento por explicar sustituyeron. Eh, la explicación del móvil que no era ni siquiera de, de, del estadio de este proceso eh, o de una eh, explicación preliminar con los hallazgos hay muchos cabos sueltos que crean suspicacias claro siempre se puede crear suspicacias en casos como este donde se adelantaron a dar una explicación preliminar urgida por la situación mediática y urgida por la situación mediática, por la falta de fortaleza de las instituciones. Posiblemente esto no hubiera llegado hasta ahí si cuando se hicieron las denuncias a través de un prestigioso periódico, los organismos de control, de fiscalización eh, y de auditoría a posteriori, y, y preventivo hubiesen actuado pero no actuaron y dejaron pasar así y hay que pensar por qué los actores involucrados tienen más miedo a una extorsión mediática que a la labor vegetativa que debieran hacer los organismos de control y de fiscalización ustedes saben por qué porque lo otro no opera porque no opera las comisiones de ética, porque no opera la, la, la institución de la Procuraduría Especializada para perseguir esos actos de corrupción, porque no opera la Cámara de cuentas, porque no opera la Contraloría, porque no opera, y escúseme que lo diga, tampoco el, la institución que tiene que ver con compras públicas, que debieron tener alarmas porque todos son servicios y todos son contrataciones que tienen ah, que se, regir un procedimiento. Y yo soy una insignificante consultora jurídica y tengo olfato para ver, gracias a Dios, que mi ministerio se procede más que correctamente. A veces hay una sobrecontrol, hay un, un, un sobrecelo con los... Con los con los eh, dineros que se manejan, pero yo estoy en capacidad de verlo, cualquier consultor, cualquier abogado corriente, meramente formado, está en ocasión de verlo, ¿por qué no lo ven los organismos de control? ¿Por qué no se le teme a los a los organismos de control y sí se le teme a extorsionadores, en caso de que fueran extorsionadores para dejarlo ahí para que no entiendan que eso debe ser un eso so, nunca justificaría un crimen, pero yo ni siquiera quiero ver eso, yo quiero ver el hecho del vacío que hay. ¿Y por qué las cosas pasan? ¿Y por qué las instituciones se apresuran? Porque no está revestida de la credibilidad y la autoridad suficiente. Para esperar 10, 15, 20 días, los días que haya que esperar, inclusive poner en libertad, señor Riva, y que la gente entienda que el proceso va a parir una, una buena búsqueda de, de las culpabilidades. Tenemos que fortalecer las instituciones, señores, porque no va a haber país si no es así. Y no va a haber país porque aunque se proceda bien, nadie va a creer nada, va a ser cargo de cultivo para todo este tipo de cosas para todo el descreimiento, para, para, para gente que extorsiona, que todo el mundo sabe que lo hacen, y lo hacen porque hay facilidades para hacerlo, porque no hay, no hay otros mecanismos que operen y la gente le tiene miedo a eso. Yo vi la rueda de prensa, yo creo que realmente han hecho un trabajo y lo hicieron, lo que lo presentaron mal, y ya eso hace que caigan en situaciones como esta. ¿Por qué apresurarse al decir todo? ¿Por qué dar por un hecho lo de la extorsión aún Bueno, usted os sirve los datos completos diciendo esta extorsión fue comprobada o hay indicios por esto, por esto o usted dice una presunta extorsión, dicha por fulano y fulana, y cuál es la participación del financiero que está preso ahí, porque de todos los actores el financiero no tiene ninguna clase de imputación, se dice que se mató a las 5 de la tarde, pero el legista dijo que tenía 14 horas, si usted calcula entonces la, la, la hora de la muerte posible era a las 8 de la noche, porque fue a las 2 de la tarde del otro día que fue levantado el cadáver y tenía de 12 a 14 horas. Se presume que una o dos horas más siempre es posible, que es el margen de error, pero no tantas. Entonces no puede ser en la tarde. Digan, ellos dicen que fue en la tarde. Hay que saber presentar las cosas. Hay que saber presentar las cosas y no estar animado por el miedo. A mí, yo no, mira, yo tengo un criterio de lo que hay que de lo que yo creo que fue por los años que duré. Eh, fuñendo con materia penal pero las teorías que se presentan en una etapa preliminar son las posibles las que tienen algún tipo de indicio, no las que usted está tejiendo como <risa> creíble por su experiencia o por otros datos sueltos que usted no puede manejar. Yo espero que eso se investigue yo espero que si Rivas está comprometido como parece apuntar todo porque en principio a en beneficia el crimen, es el primer sospechoso yo espero que le caiga todo el peso de la ley a él y a todos los demás yo estoy harta que me, me afecte mi marca, yo soy peledeísta yo no robo y como yo hay muchísima gente más este, este crimen nos salpica a todos la gente que están en el gobierno y que están en el estado nosotros tenemos que empujar para que eso llegue hasta la última consecuencia porque por el, por el hecho de no empujar nos estamos ensuciando todos vamos a llegar a las últimas consecuencias vamos a meternos en la onza vamos a revisar hasta el último papelito y todo el que tenga algún tipo de responsabilidad aunque no tenga nada que ver con el crimen vamos a armarle su expediente por corrupción vamos a empezar a agarrar a los corruptos para que los que no sean corruptos tengan derecho y tengan paz y no sean acosados como están siendo acosados generalmente los que ponen la cara y lo que, que nada tienen que ocultar, porque los demás ni escuchan, ni le importan, ni comparten y están blindados. De verdad creen que, que nadie lo va a nunca a, a llegar a las manos. Y yo quería decir esto porque, y le decía amigo en privado, que la percepción de la gente, que si este señor, que nadie lo puede asociar a actos ni siquiera de violencia, ni nadie pensaba que tenía nada que ver con corrupción, en principio, yo digo la generalidad, aunque había sido denunciado manejos de su de su gestión en ONSA anteriormente, se ve involucrado en algo tan feo y tan denso que no pensarán de los demás a los que el prejuicio lo ha asignado en la frente. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a llegar hasta la última consecuencia, que de verdad la frase manida esa funcione, caiga el que tenga que caer. Para que los que no tengamos que caer podamos ir, erguirnos orgullosos de lo que somos. Eso es todo lo que yo quería decir. Llévatela, la Un comentario, carajo. El gobierno de la tarde. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.